¡Familia! La nueva temporada ya ha llegado a Fortnite por fin Y lógicamente toda la temporada está repleta de novedades Deben prestar toda su atención para no perderse nada de todo lo que les voy a mostrar en este video. Novedades, easter eggs, misterios, secretos, cosas chulas que vais a ver en este canal Antes de todo familia, sabéis si queréis apoyar un pequeñito like, se agradece muchísimo en este video. Si no estás todavía suscrito al canal, puedes suscribirte totalmente gratis y activar la campanita para no perderte ningún video y ser el primer Espero en enterarte de todas las novedades que estén por llegar al juego Código de la tienda de Fortnite, como siempre, Mr. Neox. Ya sabéis que lo tenéis aquí en cada vídeo Así que chicos, no os puede faltar el código en la tienda Y sin más tiempo que perder, hermanos Pasamos con el vídeo y espero que os guste muchísimo ¡Vamos allá! La pregunta del día es... ¿Qué puntuación le dan a la nueva temporada? Respondan todos en los comentarios como bien saben familia, la temporada 6 nueva comenzó con un evento, el evento de crisis de punto cero. De hecho, era obligado jugarlo a todos los jugadores que por primera vez entraban a jugar la temporada 6 del juego. Automáticamente el juego abría el evento para todos en modo solitario. Lógicamente este evento se trata de la transición entre la temporada 5 y la temporada 6 Los portales comenzaron a desestabilizarse junto a Punto Cero Lo que todo esto provocó fue un gran caos en Punto Cero y lógicamente esto de nuevo llamó la atención de los 7. Algo que la orden no quería provocar Mucha información nueva acerca del grupo de los 7. De lo que hablaremos mañana probablemente en un nuevo video. Las explosiones continuaron por el mapa y de repente se creó una montaña de piedra llamada La Aguja en medio del mapa. Una montaña la cual estaba sujetando a punto cero. Después de todo esto han llegado los cambios al mapa, nuevos lugares y ubicaciones por todo el mapa que nadie conoce y al ser nuevos lógicamente debemos ir a descubrirlos para desbloquearlos algunas de las ubicaciones sí que han podido quedarse y mantener el aspecto igual que en la temporada 5 pero en el centro del mapa todo ha cambiado por completo en primer lugar el gran cambio ha llegado a steamy por fin vemos que sale humo del interior de las turbinas Tal y como predijimos la anterior temporada Saldría humo de los reactores De color lila Y así ha sucedido El humo ya está saliendo De las grandes turbinas No solo eso Si nos introducimos dentro De la gran sala donde encontramos la piscina en medio Veremos que poco a poco Está volviendo a cambiar de color Si recuerdan Kevin el cubo era el que alimentaba todo este lugar De hecho, creo que todavía lo sigue haciendo Pero la energía del cubo Kevin Por algún motivo está saliendo de las piscinas Ahora el líquido de dentro se está volviendo de color azul de nuevo El color violeta ya no se puede ver apenas Así que ahora sí que sabemos que Steamy Stacks Llegará a ser importante en esta temporada por los cambios que ha recibido En los próximos videos veremos cómo sí será muy muy importante Esta ubicación en esta temporada Y piensen que la historia del juego ahora volvió a coger mucho peso en Fortnite De hecho el evento lo crearon plenamente para la historia del juego Y lógicamente esta temporada 6 será exactamente muy similar la historia vuelve a ser lo más importante en Fortnite como podemos ver ahora en el centro del mapa ha desaparecido el coliseo colosal aunque de todas formas hay una construcción bastante similar al coliseo no encuentro realmente que sea tan distinto pero lo que más destaca del centro del mapa ahora mismo Lógicamente, es la gran estructura del centro, la aguja, sujetando a punto cero antes de desaparecer. Lógicamente, el jefe, el gran jefe de los siete, vino a ayudarnos para contener a punto cero. Por eso crearon este gran bloque de piedra que sube hasta arriba del todo y así poder contener a punto cero. Si nos fijamos en la piedra, veremos que envuelve a punto cero de forma que no puede expandirse más por ahora. Lógicamente, vimos que el personaje de los siete que quiso ayudarnos se quedó en la piedra para seguir reteniendo punto cero. Pero hey, eso tocará en un nuevo video muy pronto. Así que familia ya saben que no pueden perderse nada de todo lo que vamos a hablar estos días. La temporada se puso súper súper interesante y justo ha comenzado. Si nos fijamos en esta estructura, veremos que se puede comparar y además se hace muy similar a otra estructura que quizás conozcáis. ¿Os suena esto? El árbol divino. Claramente se parece. Y claramente son muy similares, así que personalmente creo que se han podido inspirar en Naruto para hacer esta gran aguja. Realmente no sé si cogieron la referencia para meterlo en esta temporada, pero claramente esta idea es de Naruto. A todo esto ahora hay nuevos jefes en el juego, uno de ellos justamente se encuentra cerca de la gran torre. Mitad del mapa, de la aguja. Pues parece ser que hay hasta tres objetos legendarios que podremos encontrar. Entre ellos, la nueva escopeta primitiva legendaria. En segundo lugar, podremos encontrar un nuevo objeto que es realmente extraño. No se trata de un arma nueva exóptica ni mítica, sino que al parecer es como un orbe de gravedad. Algo que nos dará ventaja en el movimiento y desplazamiento de nuestro personaje Pero tampoco lo veo, algo muy, muy top Finalmente podremos conseguir las nuevas botas míticas Que nos permitirán cada vez saltar más alto Y encima poder desplegar un tipo de vuelo que, bueno, este objeto sí que está roto ¿Cuál es tu favorito? Coméntenlo en los comentarios. Yo me quedo con las botas. Hay algo que poca gente entiende de esta temporada aún, ¿verdad? Les enseño estos objetos que están viendo, a que muchos de vosotros todavía no sabéis cómo funciona bien. En vuestro inventario tenéis la opción de fabricación de armas. Ahí podréis hacer armas nuevas y mejores. Y además, estos objetos que vamos recolectando por el mapa, son los objetos necesarios para mejorar las armas Por lo que siempre irá bien coger y tener esos objetos por lo que pueda pasar A todo esto en el pase de batalla tenemos nuevos personajes que nos indican sobre la historia de esta temporada Y probablemente alguno esconde algún secreto que pocos conocemos Así que atentos Oh Jonesy, C, yo mi gran amigo a este lo queríamos todos, ¿eh? ¿Cierto? Yo por lo menos estaba ansioso por tenerlo en el inventario. Lo extraño es que las skins no se consiguen cada 10 niveles como antes. Ahora, miren. Al nivel 15 obtendremos a Lara Croft. Una skin chulísima que realmente creo que es de mis favoritas. Me gusta mucho. En el nivel 22 tenemos al aniversario de Lara Croft. Con un diseño peculiar. Nivel 29. Para Tarana. Una chica primitiva. Que ve visiones de un mundo. Que desapareció por completo. ¡Uh! Al nivel 37. Tenemos a Tarana mejorada. Nivel 50. A Raf. Un chico. Cual misión tiene esta temporada es descubrir. Los grandes secretos de la aguja en el mapa Nivel 61 al comandante pollo Nivel, sin... Nivel 69 comandante pollo sorbete Creo que hay poco que buscar en la historia del juego sobre este personaje la verdad Nivel 77 a Raven Renacimiento Fundadora de los Teen Titans Y interesante personaje Nivel 85 a Raven Clásico. En el nivel 100 tenemos a la Asesina de la Aguja. Una guardiana de un mundo diferente al que nos encontramos. ¡Woo! Y muchos más estilos diferentes de las skins en unos niveles por encima. Así que hermanos, pronto hablaremos de todos los secretos ocultos. ¿Están preparados? Vamos a darlo todo en este canal. Suscríbete si no formas parte de la familia aún. Y nos vemos en el siguiente video, cracks.